Bienvenidos a la presentación de, de Task Executor, mi aplicación a través de Corrector de School. Me llamo Alejandro Contreras y, y vengo del sector de, de la bueno, de restauración. Perdón. Y quiero cambiar de sector. Siempre me ha gustado la informática y vi la oportunidad de, durante la pandemia, que me gustó esto de la producción haciendo pequeños cursos, y me encontré con Corrector y aquí estoy al final. Aquí tenemos pequeño ritmo me falta completar alguna cosilla, y entramos en la página, página de inicio, lo veas con autero, y ya te registra con el nombre, entonces puedes ir a tu usuario, poner tu nombre, tus puntos totales, ahora mismo son teóricos de momento, y te creas las... las... Te da las fichas, las que tienes por hacer y las que tienes hechas de tareas. Es un, un gestor de tareas para organizarte tú con tus tareas. Tiene el de citas que por tiempo no me ha dado tiempo a gestionar citas. Solo tengo la plantilla y, un, y una página donde las tienes ordenadas por categorías con, con tus gráficos que por debido a tiempo pues no me ha dado tiempo. Y le vas a tareas, donde llegas a la parte donde estoy más orgulloso, que es este cruz de crear tareas, donde tú puedes poner cualquier tarea, pones la fecha de que tienes prevista hacerla, la fecha máxima para hacerla, el tiempo que tengas en ejecución en minutos, la categoría, deporte, salud, lo que veas, el puntuaje que tú le das, porque es camificado para ir puntuándote tú y así motivarte a hacer estas tareas. Algunas connotaciones y el objetivo o, el, o la descripción de la tarea. Le das a guardar y te genera tu tarea por aquí abajo. Y tienes tu tarea. Luego, si quieres, puedes finalizarlas. ¿vale? Cualquier tarea, la misma, le das aquí, tarda un poquito. Y en teoría sale aquí abajo. Lo que no he conseguido es que se me borre la de aquí, de momento, debido a tiempo. Y tienes también para crear reportes, por si son tareas más largas o que tienen varias partes, puedes ir añadiendo las tareas con un pequeño calendario donde irían anotadas las tareas. Y vamos al código. Y en el código la parte más orgullosa es el CRUD de, de crear tareas que es este de aquí. Luego tenemos los endpoints para completarlas, crearlas y borrarlas. Las enlistamos con las completadas y la lista de las que no están completadas, de las recién creadas. Tenemos aquí las listas por separado Luego también creé la de eventos y la de reportes, pero no las, por debido al tiempo no las he completado, pero están a medio hacer <coughs> y poco más.